Siempre tenemos situaciones y cosas que no podemos dejar de lado y que hay que darle seguimiento. Eh, a propósito de los los temblores que han estado ocurriendo en la, en la vecina isla y en nuestro país, sabemos que estamos muy cercanos y que estas, ¿cómo se le llama Fulvio? Las fallas. fallas las fallas eh, eh, De alguna forma están conectadas. Fallas tectónicas. Fallas ¿verdad? tectónicas. Entonces, hay un aspecto que nos preocupa en lo que tiene que ver con y que lo hemos tratado acá con el, el asunto de las escuelas, los centros educativos, la, los vicios de construcción que tienen muchos, muchas de ellas. A principio de enero, eh, la Asociación Dominicana de Profesores acá a nivel local, encabezada por su presidente, el señor Sixto, hicieron un levantamiento de diferentes centros educativos, eh, algunos de ellos que estaban en proceso, supuestamente, se había hecho el levantamiento. Vamos a acercar para acá, por favor. Eh, habían hecho el levantamiento de, Ay, de estos Dios. centros y otros que nosotros conocemos que han sido construidos recientemente y barbaridad. que eh, sus paredes, los techos, se han quebrado por eh, la no supervisión de estos centros y... Por supuesto, esos vicios que a veces los ingenieros aprovechan para disminuir gastos sí. y que les hagan hace un dinerito extra, pero no piensan en las consecuencias y lo que puede causarle a los niños que están en esos centros educativos, los maestros y las fallas que pueden haber eh, a través de, de los sismos o terremotos que podríamos nosotros tener. Cualquier temblorcito podría hacer que un centro educativo colapse si no está construido en las eh, con la, las normas necesarias y sin vicios de construcción. Estos centros educativos que ustedes están mirando en pantalla son de acá, de San Francisco de Macorís. Quisimos solamente ay, presentarlos ay, ay, ay, ay. a nivel local. De suelo, sí. de Mira, quiero mencionar <risa> la, las escuelas para que los amigos televidentes se pongan en contexto de cuáles centros me refiero. El, el hundimiento de suelo tiene que ver no exactamente con que el suelo tenga problema como tal, sino que quien hizo fundación lo hizo en un lugar inadecuado. Sí. O, o no usó los mecanismos para ese suelo. Sí, porque el, el, tiene, tú tienes que, que excavar lo suficiente. Y evaluar para el terreno. tierra firme. Evaluar el O sea, todos los mecanismos necesarios para tú eh, poder construir eh, en la, con las condiciones que te permitan tener un nivel de seguridad para quienes van a, a hacer vida, ya sea un centro educativo, sea un edificio, sean plazas comerciales. Criterios de construcción, señores, estamos hablando de la vida de las personas Miren lo que pasó en Haití, lo que ha pasado en Puerto Rico, en México, la cantidad de personas que murieron Porque cuando no tenemos edificaciones bien construidas, esto es lo que pasa Vamos a ir presentando las imágenes para citarles los nombres de estos centros que ustedes están mirando en pantalla Muchos de ellos en precarias condiciones, vamos a muchos de ellos, no todos eh, tenemos la escuela Angélica García Moya, eh, la Escuela Máxima Tavares, Armando García Jiménez, la Escuela Eusebio Manzueta, el Politécnico Manuel María Castillo, la Escuela Luisa Emilia Concepción, la Escuela Abel Aranda Olivier, la Escuela y Liceo Miguel Cervantes, entre otras. Nosotros eh, le preguntábamos y le, le cuestionábamos al. al Señor Sisto, presidente de la ADP, ¿cuál era la situación actual de estos centros educativos? ¿Qué decía el Ministerio de Educación? ¿Qué decía el distrito acá? Dice él, nosotros fuimos en ese momento con la encargada de distrito. Ellos fueron con nosotros a hacer el levantamiento. ¿Pero qué pasó? Eh, fuimos, eh, ellos los que nos dicen están en el proceso de remodelar, de adecuar. Pero por Dios... Eso no se da de un día a otro, las condiciones, las condiciones en las que están estos centros educativos. Y nosotros nos preguntamos, porque esto es lo, lo que más debe de doler a cada una de las personas que me escuchan. Es lo que me duele a mí, que nosotros tenemos casi mil millones de pesos invertidos en educación, un 4%. Billones. Billones. Un billón. Bueno, imagínense usted. Son 800 mil millones de pesos y algo más. Y todas las maravillas, señor, por el chocolate. Y todas las maravillas. <risa> <risa> y todas las maravillas. Dime, yo soy la dueña. Hablo, <risa> ahí. Hay, hubo coca <risa> ahí. ahí. Y todas las maravillas. Y todas las maravillas que exhibe el gobierno mira, mira, en mira. torno a la educación. Pero por Dios, eso es. Lo que, es lo que dice el gobierno en esos millones que invierten en publicidad, donde dice hemos olvidado o dejado atrás la escuela de lápiz y papel, eso es lo que quedó detrás según el gobierno del presidente Medina. Pero estamos hablando de la parte estructura. Sabemos que el ambiente en que se imparten las docencias, en el que se, en que se recibe el conocimiento, es importantísimo a la hora de tener las condiciones necesarias para que la enseñanza pueda ser recibida de mejor forma. ¿Verdad? No la tenemos en muchísimos centros. Cuando inicia, me recuerdo, cuando inició el año escolar, veíamos en diferentes puntos del país protestas de padres, de maestros en diferentes sectores de necesidades, vamos a decir, eh, de escasas necesidades, de bajos recursos, barrios muy eh, donde no ha llegado la buena nueva, como, como dirían por ahí, donde no tenían las condiciones para iniciar las clases. Pero estamos hablando de millones y millones de pesos. Y sumado a esto tenemos lo que tiene que ver con la calidad en la educación, los resultados que tenemos. Los docentes que tenemos, que el nivel de preparación que exhiben no es el que tal vez nosotros aspiremos que, que sea o el que deben o deberían de tener. Y mucha gente plantea o ha planteado, yo quisiera que le den la prueba pisa a los maestros, a ver si pasan. Ay, la pisan, ¿cómo así? <risa> No, y, y no lo, lo, lo, lo hago con, con mala intención y de querer dañar. No, o sea, no, es un cuestionamiento claros. que debemos de hacernos nosotros. Sí, porque acabamos con los muchachos, acabamos con todo el sector eh, educación, pero son muchas las cosas que hay que evaluar. Inversiones millonarias ha hecho el Estado. El manejo adecuado de estos recursos, ¿dónde se ha ido? Tenemos serias dificultades con los centros educativos. No tenemos un nivel de calidad en educación. Se están robando sí. los cuartos. No sabemos qué ha pasado. No sabemos qué ha pasado. robando. Eh. Bueno, ¿qué tiempo hace que se invirtió el 4% para la educación? Los logros ya deben de sentirse, deben de exhibirse. Y no como estamos en estos momentos. En otras, en otras ocasiones lo hemos tocado el tema y mi compañero Fulvio dice, bueno, de ahí han salido varios dipu, ha salido diputados, candidatos a presidentes. Y presidentes. Y presidentes. mire eh, esa, esa imagen del de sanitario, que así es como nosotros le conocemos. Mírela ahí. Eso es el 4% para la educación. O sea, ¿qué cantidad de dinero se lleva dar, adecu, adecuar a estos centros educativos por Dios, pero no es solo en San Francisco de Macorís, es en el país completo. Y nosotros vemos en los medios hasta internacionales, porque hay mucho dinero para hacer publicidad. Usted ve en canales como los Discovery, que usted se imagina lo que cuesta una publicidad. En esos canales. Donde el gobierno te exhibe y te presenta unos avances en lo que tiene que ver con el sistema educativo en nuestro país que ya ustedes saben, en los niveles que posiblemente nos ven a nosotros en otros países. Pero quienes estamos acá sabemos cuál es la realidad que se vive con el tema educativo en la República Dominicana. Uno de los grandes logros del presidente Medina, o que él busca exhibir, era el desastroso caso de Punta Catalina y la supuesta resolución del sector o del sistema eléctrico en nuestro país y el tema educativo. Ninguno de los dos ha sido posible en educación y decir, nosotros tenemos una imagen eh, de una papeleta de 100 pesos donde te desglosa cómo se invierte cada 100 pesos eh, de nuestro país. 20 de ellos es en educación. De cada 100 pesos, 20 de ellos es en educación. 8 de, de esos 100 pesos es en salud. El primer elemento que nosotros como seres humanos, como ciudadanos, necesitamos tener garantizada es la salud. Aquí es al contrario, porque sin salud usted no puede tener educación. Pero aún así no ha sido posible resolver. Los maestros tienen un mayor nivel de calidad de vida, se ha de alguna forma dignificado, porque ahora todo el mundo quiere ser maestro, quiere ser docente, por los sueldos que se exhiban. un maestro, un docente ganaba 8 o 10 mil pesos, Hoy el sueldo ha aumentado muchísimo más. Esas es son una de las cosas de alguna forma positivas, si se quiere. Pero ¿qué ha conllevado esto? Que un sinnúmero de gente quiera entrar al sistema educativo sin tener la vocación porque tendrá trabajo garantizado y tendrá un sueldo, vamos a decir, que de alguna forma le permite tener un nivel de vida un tanto decente. La evaluación o el filtro que se necesita para quienes busquen llegar al sistema educativo debe de ser muy riguroso, no todo el mundo puede o debe ser maestro. Entonces hay un sinnúmero de elementos, es un tema muy profundo que tiene muchas aristas, que no da un día para tratar todos los aspectos, mírenlo ahí, todos los aspectos que de alguna forma ayudan y colaboran a lo que tiene que ver con el avance, con el avance en el sistema educativo dominicano. Vamos a acercarlo un poquito, a ver. Para detallarle y desglosar a los amigos televidentes, miren, de cada 100 pesos dominicanos, eh, 33 se va al servicio de la deuda, o sea, a pagar deudas, 20 en educación, 8% en administración general, un 8 se va en salud, 7 pesos en protección social, 4 pesos de esto se va en energía. Y ahí te detalla de alguna forma para dar orientación y un aspecto que tú siempre eh, Hablas de lo que tiene que ver con los servicios sociales Y dar ese soporte a la ciudadanía Vamos a decir De menos recursos, un 2% Pero si vemos de esos 100 pesos La mayor parte se va al pago de la deuda A salud se va un 8 Y a educación un 20 Protección social 7 pesos Y así de esta manera se distribuye Miren en justicia ¿Qué? Justicia, orden público y seguridad 4, 4 pesos, pesos. Entonces, De cada 100 es... De cada 100. Hay mucha seguridad. El, el, lo, lo que nos llama más la atención es el pago de la deuda, el de educación y el de salud. Mire, 33 a pago de la deuda y 8 pesos en salud. Por eso nosotros no tenemos garantizado en los centros de servicios de salud público que te ofrezcan lo que realmente necesitas cuando vas con padecimientos eh, médicos allá. Tienes que tener un seguro costosísimo y tienes que ir pesos, a un centro queso, eh, privado. esos 33 pesos por cada 100 para pago de deuda, ahí no está incluido, eso es de recaudación, de los otros préstamos, si se le agregan, son casi 51 pesos para sí, la deuda. Sí, sí, es mucho más. E intereses. Sí, así Que falta bien. intereses. Entonces, ante todo esto, eh, nosotros... ¿Qué podríamos pensar en el porvenir a mediano y largo plazo para nuestro país? O sea, ¿cuál es el norte, cuál es el horizonte que nosotros necesitamos para de alguna forma cambiar con estas debilidades que tenemos como nación? Debemos seguir avanzando, pero avanzando en verdad, no vendiéndolo con publicidad en los medios nacionales e internacionales.